Vale, ya estamos grabando. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien aquí San Juan al aparato? Hoy os traigo una historia preciosa. Hace como unos cuatro meses andaba por Twitch, link aquí abajo a mi canal que ya sabéis que ando todo el día alboroteando en directos, retos y aventuras en Twitch. Y de repente veo un canal que se llama Viviendo en la calle, que me salen canales recomendados. Digo, ¿no será verdad? qué este tío vive en la calle? Bueno, le escribo por privado en Instagram Tú, tío, que he visto tu directo, veo que vives en la calle, ¿podría hacerte una entrevista? Sí, hacemos la entrevista, yo creo que esto fue mes de julio y en la entrevista salió el hecho de tío, Johnny y Duna, que sois los protagonistas de este canal me gustaría venirme a dormir eh, contigo a pasar, eh, pues, a, a saber qué es lo que es dormir, vivir, estar en la calle ¡Adelante de una! Y a todo eso, por el camino ha pasado que, habréis visto la noticia por todas partes, que hay un tío que vivía en la calle, que se llama Johnny, y que gracias a Twitch ha logrado, pues después de siete años um, viviendo en la calle, por el que ha pasado hace mucho tiempo por tema de drogas y por la cárcel y por todo eso, pues que ha podido salir de todo eso, dejó las drogas hace tiempo y ahora también va a dejar la calle y ya tiene un piso. Entonces, hoy vamos a conocer a Johnny. Vamos a conocer a Duna, vamos a conocer, como ellos dicen en Twitch, cuál es su camino y vamos a pasar su penúltima noche durmiendo en la calle, que va a ser la primera noche del jabalí durmiendo también en la calle. Madrid, aquí venimos. Vamos a presentarles ahora a Johnny. Las redes sociales le han cambiado la vida mucho más que a cualquier influencer. Vive en la calle desde hace siete años, pero hace unos meses comenzó su propio canal en directo en Internet y ahora cuenta con 20.000 seguidores. Y desde hace solo unos días su sueldo es de 1.000 euros. Eh, hola, soy Johnny. tengo 41 años, eh, nací en Málaga pero me malcrié en Madrid y bueno, esta es mi historia. Hoy nos la cuenta a nosotros, aunque desde hace seis meses lo hace a través de Internet, en directo y desde la calle. Eh, espero que estéis todos muy bien, que hayáis tenido un hermoso día. Es donde vive hace ya siete años con su perra Duna. Un día me cambiaron la puerta del piso porque no pagaba el piso y me quedé en la calle y bueno, ahí me empecé a relacionar pues con gente que vivía en la calle. Me... Tenía problemas con las drogas, callejeó, malvivió, robó, pasó por la cárcel en tres ocasiones, logró salir de las drogas y desde hace seis meses se ha creado un gran hueco en las redes sociales. En tres días hacemos seis meses en la plataforma. ¿De qué hablo? Pues un poco de todo, de mi experiencia, de mi pasado, de la cárcel, de las drogas, de... Si yo he podido salir, tú también puedes salir. Y... Ahora tiene 20.000 seguidores en Twitch, 500 suscriptores y desde hace una semana, 1.000 euros de ingresos por su canal Viviendo en la Calle, así se llama. No, no, yo no contaba con esto, ¿vale? Yo venía pensando que iba a estar aquí seis meses con dos o tres personas de espectadores y que iba a fracasar. Yo, yo venía con esa mentalidad de... Voy a probar suerte. Si me va bien, me va bien. Si me va mal, pues no pasa nada, lo he intentado. Pero llegó su primera paga y se compró el ordenador. Antes lo hacía todo con el móvil. ¿Y ahora qué? Le preguntamos. De momento estoy ahorrando y ya me podré plantear vivienda, eh, pagar autónomos, que habrá que pagarlos. Eh, y pues como todo el mundo, ¿no? Aunque tu historia, Johnny, no es como la de todos. Es un relato real en un mundo virtual en el que ya casi nada triunfa sin filtros. ¡Grandes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién ha venido, chavales? ¡Mirar quién ha venido! Ah, epa, ¡Epa, epa, epa! ¿Qué dices, Clau? ¿Qué pasa? <risa> Hostia. Hostia. Estás cuadrado, ¿eh? Bueno, pues, ¡Estás fuerte! Pues, armario, bueno, y tú también eres, no, eres, yo soy grande, eres ¿no? un armario. Sí, grande. Eres un armario ¿Qué pasa? Hostia, pero eres alto, tío. Bueno, sí, alto, tío. Hay que te a la gente, creo que no te ven. ¿Qué pasa, Ahí. familia? Y mira, ha venido yo, yo con la, con con la, la pelota. Pelotín, ¿eh? ¿Qué pasa, Duna? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que estás juguetona o qué? Es su hora. Es su hora. Hostia. Tío. Qué bueno. ¿Qué? No se haya demasiado. frío no, tampoco, tío, ¿no? ¿no? No. Hostia, yo, tú, eh, tengo que decir y así te pones que, aquí que estás bien, tío. Que aquí, sí. que aquí está Es buena zona. Sí. Mala zona no es. Mira, por aquí tienes al Dani. Hostia, qué bueno. A Pinky. Claro, esto es el setup que veo siempre. Claro. Espera, que quito el chat para que te vean la cara. Con muchos hoy nos estaremos conociendo en persona, pero me cago en 10 con el que nos conocemos en persona sí, aquí contigo, venga. Ay, grande, jabalí, Ay, llevas el saco. Vale. <risa> que ha venido con todo, ha venido con todo. Aquí, en esta maleta, claro, va. Pero si viene para irse de fiesta, no viene <risa> para dormir en la calle, lo no mejoras jodas tú. Parece que se va a ir de fiesta. Bueno, bien, el saco. Tinder de... jabalí. Sí, totalmente. Que claro, al final, el saco de dormir casi ocupa toda ojo, la mochila. Ojo. Primero de todo, muchas gracias a todos. Son las 2 y 56 de la madrugada. Bueno, familia, como veis, ya ha terminado el directo. Estamos aquí recogiendo los bártulos. Mira, uy, el saco... Espérate, jabalí está arrastrando el saco ya. Suele empezar. Y ya vamos cargados. Venga, va. mira. Duna, ¿tú no te has cansado de...? ¿No te has cansado de...? De correr todo el día, Dunita. Ya tenemos todo cargado. Voy a cargar... Tú, hombre, aquí has hecho acopio, ¿eh? Madre mía. Esto, es un, esto parece un chale. Espérate, que ahora os enseño. Esta va a ser mi parcelita. Y tú, Johnny, nada mal, ¿eh? La parcelita aquí. ¡Hostia! Tienes aquí... Esta es la Aquí está la comida Paduna. Duna. La comida Paduna. Estas son las mantas de Duna. Vale. Estas son las cosas de comer que las guardo aquí para que no me las roben. Vale. El camping gas y todo. Toma. Ahora cojo y lo tapo con una piedra que ya no está. ¡Hostia! Hemos perdido una piedra. Entonces aquí abajo tienes todo tu arsenal de cosas, ¿eh? Claro. Y dormir duermes debajo también. Para si llueve, para el frío... Y aquí, mira, Duna, que más has tirado aquí. Mira, venga, pelota. Y hay que decirlo todo, Johnny hoy está desmontando una parte de su casa para que esa lona me la ponga yo encima. No oh, me gano! Porque si no me voy a... ¿Qué? Voy a, a de frío, Voy a tiritar, pero bien, ¿no? Sí. Es que con la lona... Eh, Tapas tío, viento, humedad, ¿no? Sobre todo el viento, el viento por la noche y, y que haces efecto invernadero y así pasas calor, ¿sabes? Ya. Es que sin lona en la calle estás muerto. Entonces, aquí viene la mochila. Eh, cerramos todo. Vale. Vale. Y esto va aquí. Entonces, esto va aquí. Vale. Así. Perfecto. Y lo ideal son unas cuerdas o algo que te ayude. de unos cordones. Vale. Vale. Entonces, que esto es por si alguien hace esto el tirón... Esto es para que nadie tire de la mochila y se la lleve. Vale. Entonces, esto te lo atas... Te lo atas aquí... Y luego... A ver... Esto aquí... Esto aquí... Y esto... Te lo atas a la mano cuando estás durmiendo. Vale. Así, si alguien tira, te despierta. Vale. Porque es que si no, te roban la mochila por la noche. Pero la gorda. Claro. Entonces te lo tienes aquí, ya para dormir. Venga, arriba. Venga, a tu sitio. ¡Vamos! Las. Y aquí duerme Dunita, ¿eh? Madre mía, mírala, mírala. ¡Qué Duna! Anda que estás aquí como una reina, ¿o no? ¿O no estás como una reina tú? ¿Qué pasa, guapa? ¿Duna? que está pendiente de mí. Venga a tu sitio. Venga para adentro. ¡Duna! Hostia, qué obediente, eh. Claro. Pero con su pelota. No. Aquí no se tiene la pelota. pelota? Que papá te ha dejado sin pelota, eh. Papi Johnny te ha dejado sin pelota, eh. Dice anda que no, me voy sí, a por ella. A tu sitio, venga. A tu sitio, Duna. Vamos. Arriba. Para adentro. Ahí está. Ahí está. Me ha dado un buen apretón Y aquí Johnny lo tiene bien montado Porque aquí hay un parking 24 horas Entonces, por lo mínimo Dentro del parking Hay para ir a cagarla, ¿sabes? Que si no, vaya atrás, sí. Año listo ya Esto, ¿no? Tú, te veo ya tapadito y todo, eh Hombre, ya, ya es la hora ¿Te vas a tapar toda la cabeza o no? Todo Vale, Yo todo para dentro Yo también todo para dentro, eh Claro, o sea, tú tienes que echar la lona por encima tuyo Vale Y hacer un canelón, o sea, si la lona me cubre aquí Vale Coges este peso Y lo tapas ¿vale? para que no se vuelva Y haces, pum ¡Pam! Pues tú lo haces con tus baterías Vale, perfecto Vale Ok Johnny, Descansa, tío. Igualmente, tío. Como ronques mucho, me voy a cagar en tus muelas. Y Igualmente. si ronco yo mucho, cágate tú en mis muelas. <risa> <Vale>. <risa> Chao, Bienvenidos vale. a Posada Johnny. A dormir. Grande. Mira, mira Dunita cómo saca la cabeza por ahí. ¡Duna! A dormir, ¿eh? Venga. No, no, no, no. no. no, no. Buenas noches, tío. Chao. Hasta mañana. Chao. No, no, sé si se, no sé si se va a ver bien o no, pero hace 5 minutos que hemos ido a dormir a las 3 y 10 y Johnny está pegando unos ronquidos y estoy. ¡Hostia! Espera, espera bicho, bicho, bicho a la mierda pues Johnny está pegando unos ronquidos de locos y hace cinco minutos que nos hemos ido a dormir y estoy aquí con los ojos como platos ¿sabes? a ver, de momento he encontrado bien la postura, voy a utilizar esto para apoyar la cabeza pero como veis hay bastante luz y bastante ruido, entonces he ¿vale? metido dentro del saco y cubierto con la <ríe> con la, que es una lona que huele bastante a arena. Me imagino que debe ser, debía ser alguna lona de algún producto de arena o algo así. Arena... Eh, sí, arena. Arena o... ¿Cómo se llama esto? Abono. Entonces... Bueno, mañana os leeremos curiosos, pero... Vamos para allá, a ver si logramos dormirnos. 3, 2, 1... Oh. seis y 18 de la mañana bueno ni tan mal me ha costado bastante dormirme yo creo que me debo haber dormido como a las tres y media y bueno ni tan mal tres horitas en este primer tirón que hemos hecho eh, yo creo que estoy muy acostumbrado a dormir en el suelo a dormir en el desierto y a dormir estas cosas eh, mira, os enseño un poco Ahí en el setup de Johnny Ahora ya han puesto los, los containers Aquí se empieza a activar el día Taxi por ahí Aquí es el, el hotel que, que os cuenta Johnny Y aquí es un poco a la plaza Entonces, si os fijáis Por el suelo, pues Suerte de la lona Porque aquí ya hay una humedad de locos Ahí está Johnny y... ahí voy yo Ay, mira, ahí... Hay un señor que se está manifestando Las calles ya empiezan a estar puestas Porque son 10 y 33 de la mañana Espérate que me vuelvo a tapar todo que me da un poco de cosa que me vean aquí debajo eh, bueno, cosas de las ver vergüenzas que tiene uno, que no tendría que tener, pero hostia, sí, cuando pasaba alguien y de repente hacía así y me veía como mirando por debajo, me daba como vergüenza. Eh, 10 y 34 de la mañana, eh, ya empiezan a estar las calles puestas. Fijaros una cosa, ayer, claro, por la noche, cuando era todo oscuro, no me di cuenta las mantas son las mantas de Duna son las mantas que Johnny me puso para que, como dice él, para que el suelo esté más mullido y eh, no me eh, no me di cuenta de los pelos, que yo soy muy alérgico a los pelos, pero de gato, eh, eh, de perro no, en casa de mi padre, bueno de mis padres cuando yo era pequeño siempre ha habido perros, eh, en casa de mi hermana hay perro y ahora en casa de mi padre... Hay gatos, pero es verdad que la que estoy mucho rato ahí tocando gatos, enseguida empiezo a toser tal, no sé qué. Pero bueno, los de perro no. Bueno, dicho lo cual. Duna, hola. ¿Dónde vas, tapada? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Hostia, huele a café ya. Cafelillo del bueno. ¿Has descansado? Ah, he descansado. Vale. Sí, sí, ahora Dentro te con... ha ido a fases, uh -huh. pero el jabalí ha dormido. Bueno, mal, la... yo, yo me he levantado y te he visto ahí durmiendo, digo, este, este tira hasta la 12. <risa> Está reventado, digo, este tira hasta sí, las 12. Sí. Pon de la zomatilla que, te... que luego te pones con frío, tío. Me he despertado a mear a las, a las 6. qué tal? Vierna. Sí, sí. Con frío, pero bueno, ya, ya era de día y. No, sí, sí, me he me despertado y me estoy estudiando y me tirando. Sí. Sí, sí. Bueno. Tener, que, tener que ventilar, ¿no? <risa> casi tener que hacer... <risa> a ventilar. Hacer la ola. Y cuando me he despertado, delante de tu seta, estaban los containers ahí puestos. Sí, los de... Me imagino que estaban moviendo. No, son los es el cartón de no, hotel, que los sacan una no, vez a la semana, son es cartones. Ah, vale. Uh. ¿Tienes de esto o no? Sí. Tienes ahí un... Dios Dios. Tienes un he solo, ¿eh? Yo no he hecho nada. Está muy ¿no? Olor de cafelillo por la mañana. Sí. Está un poquito dulce a lo mejor porque no tomas nada. Está perfecto. Sí. Yo normalmente le meto un poco de leche. Leche, ¿no? Y en lugar a de... La leche se sienta mal, tío. Es una sí, digestión de miedo. ¿no? Yo sí le... O sea, si le meto... O sea, un cortado, sí. Hey, pero ya un café con leche. No. Y a ver, le, le meto... Leche poca, sola... No, tampoco. Entonces, yo te digo, si me tomo no. dos yogures también mala digestión. Yo me la pillo sin lactosa y ah, al menos... Es ¿Por eso? Yo creo que, a ver, es que hay quien le sienta mal la leche en sí. Hay quien lo que le sienta mal es la cosa Hay que. Habrá que ir probando. Claro. ¿Qué ¿Eh? Vamos es este perro, ¿no? Ayer, perro jugando, y Se aquí. levanta y sigue jugando. Te presento, este es mi amiguete Paco, es como mi hermanito, ¿vale? ¿Qué, qué pasa? Bueno, o por, o por edad, hijo. O mi hijo, no, no, es más como mi hermano. Bueno, pues junto con él y con, y con Manu, que me ha dicho que viene ahora a patinar, ¿Sí? fue con los que planeé hacer Twitch. Hostia. Y con los que me ayudaron, de principio, él pagó las dos primeras cuotas de, de teléfono, Hostia. ilimitado. Y todavía mi línea sigue a su nombre. Aunque la pague yo, pero sigue a su nombre porque, como yo tenía deudas, no podía sacar una línea. Pues es tu socio, tío. Bueno, es socio inversor. Totalmente, totalmente. ahí, tengo hechas la empresa. Lo vio claro, lo vio claro. Hostia, ¿y fuiste tú que lo viste claro o lo viste tú y le consultaste No, yo tuve la idea y lo hablé con ellos porque ellos están más en redes que yo. ¿Y tú eras consumidor de Twitch? ¿Veías Twitch y tal? De vez en cuando, nada habitual. Pero de vez en cuando me ponía a consumir tweets, Johnny me dijo, oye tal, ¿qué te parece? Tal? Y Johnny es un contenido que no he visto a nadie, o sea, ha sí, sí. visto un sin techo haciendo stream alguna vez que no sea Johnny. No, no. Y entonces, pues como que tenía un contenido único que podía hacer una audiencia fácil, que creíamos nosotros. Y entonces, pues mira, os no voy a fichar también, ¿eh? Qué grande. Hostia, qué bueno, tío. ¿Y esto cuándo fue? Pues esto fue en abril. Es esto, que hace uah, nada. Y yo ahí os los conozco de, de, de, de cuando era la mitad. Tú ponte que aquí estos chavales pues vienen a la plaza, empiezan a patinar, se compran su primer patín y aquí estoy yo. Sí, sí. Y yo voy viendo la evolución desde su primer truco hasta su primera novia, hasta su primer piti. No, no le veo echar el primer polvo porque... ¿sabes? Algún, algún día no te han pedido. Hola. Pero Buenas. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué amable! Muchas gracias. Pues, bien, no, bueno. ¿Qué no? ¿Qué bueno, bien día. Bienvenido. Yo como... a ti te sigo hace muchos años, Valentín. Hostia. Te vas a hacer a Mario Murcia. ¡Qué ¡Ole! grande! Pa ayer, ayer, bueno, ayer. Pues, antes de ayer. Sí, antes de ayer, ayer. Sí, antes de ayer. Sí. Qué bueno. Y nada, y he, y he llegado justamente por eso. Es que yo a ti sí te he visto, porque yo vivo aquí hace muchos años. Qué bueno. Pero nunca te he querido molestar. No te rayes. Yo te sigo de Twitter, te sigo de las redes y tal, pero bueno. en vez de estar aquí, yo iba justo en al lado, Qué tío, bueno, pues, y unos yo me a correr siempre al retiro, que día de ayer estoy este, hablando ¿no? del tema de correr, que vamos a empezar el gimnasio y todo, me sí, verlo ¿eh? muchísimo, por pues, eso es del tema del deporte, Joder. y justamente, que estabas aquí ayer, pues estabas en directo, tampoco no, quería, en plan, me venía a molestar, y no no no hoy nada, he estado trabajando ahí, que estoy medio reventado, que he dicho, mira, voy a comer, pero digo, voy a pillar un cafecito, y aunque sea, yo deseo, mira, mira, oye, flow, eh. Tú, y vienes de hacer la Madrid-Murcia. Sí, esto, es una Madrid-Murcia como chica. Una pasada, un carrero muy bonita, muy dura pero muy bonita. ¿Y lo hicisteis por pareja? Muy o... en pareja, esta vez con mi chica, porque ¿Sí? mi chica está empezando ahora a montar en bici, ¿Sí? lleva poquito, pero la tía es una, una jabata ¡Hostia! Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Eh, yo me llamo Fran. Muy bien. Y, bueno, ayer viste que estábamos ahí la gente iba sí, viniendo. Pasó claro. gente también. Bueno, claro, yo, yo lo vi, pero tampoco quería estar ahí. Nada, en nada, nada. Y dije, bueno, que estén tranquilos, Hostia. que descansen. Y dije que se levantó más temprano él. ¿eh? <risa> sí. De hecho, mi chica, que ha ido a trabajar hoy por la mañana, ha pasado por aquí. Digo, mira que estén bien, tal ya pasado por aquí. Y me ha dicho, están bien, están bien, porque los vi aquí. La, Dice, la... todavía hay un bulto dentro, ¿no? Sí, sí. Se <risa> fue muy temprano a las sí, nubes, bueno. pasó por allí. Hostia. Y jolín, y nada, sí, me, me hacía mucha, mucha ilusión, nada, nunca te a molestado porque al final, jolín, yo qué no, sé Y como con Valentín me, me siento esa más cercanía porque Hostia. te sigo hace mucho más años Hostia. Y justo has visto pues esto Es como de que, la familia, ¿no? Sí, sí, bueno, yo, claro, sí, sí, de Madrid-Lisboa, bueno, de hace Madrid un montón de veces yeah, yeah, yeah. De Madrid-Lisboa, de Titan Desert, de... Sí, sí, yo... Joder. Hemos coincidido un montón de carreras, así que... Hostia, qué ilusión, sí, tío sí. Yo te sigo gracias a Valen, que cuando montó el tema tal, empezó a verlo y claro, y encima de repente, pues Ua, tí, que, claro, yo todo, vivo aquí, que bien, claro, yo si vivo aquí, imagínate, ¿vale? Claro, es como. ¡Tengo es que bajar! Si es que yo le veo siempre. Ya, pues tío, que deleta. Yo he que haces con leche normal, o sea, luego lo Sí, pero, perfecto. perfecto. mucho tomar... Yo, mira, ya me había habido. Mira, tomado. hay una galletita aquí de ¡Joder! que es. ¡Qué más recomendación! ¡Hostia, qué mala pero... Somos un poco jabalís y somos matanzas, ¿no? ¡Uh! Sí, bueno, viene un paquetito ahí de ¡Uh, papá! ¿Qué te parece, Sony? Uy, los uh, alfajores va, esos, madre va, mía. Sí. ¿Son alfajores? Sí, alfajores oh, oh, qué sí, no, hecho. Qué, qué buena he hecho, pinta, tío. He ¡Ay mía! Surtido. Venga, yo, haz los yo, alfajores. Tampoco de venga, yo tampoco ni desayunar, venga. Venga, cógete, cógete. Vente a por un hombre. ¿Quieres uno, Paco? Venga. Oye, coger, coger. Bueno, ¿Cuál quieres tú, Johnny? Yo me da igual, coger vosotros. Yo es que ya me he puesto monodal. Yo el de chocolate... Yo es que viví tres en Argentina. Dime lo que tú quieres de mi coqueta Es lo que te gusta de salir y suena Bueno, pues es como la plaza más mítica de Madrid de, de Skate y aquí viene gente pues a grabar de todo el mundo, en plan se pillan un viaje solo para venir aquí y hacer un truco, ¿vale? Yo te voy a poner un ejemplo del, del Mar Sucio que es un chico que tiene zapatillas propias en Adidas que hace un par de años para hacer su vídeo que se llama Verso que es un vídeo que es precioso de Skate vino en un año tres viajes de una semana cada viaje a esta, plaza. a esta plaza para intentar un truco y al final no lo hizo. O sea, imagínate el esfuerzo, ¿no? Y, y tal, y es, es muy bonito, ¿no? Porque viene gente de todo el mundo y terminas conociendo Peña que dices que son muy buenos en lo que hacen sí. y, y es, estás aquí de repente y lo ves y dices, joder, qué guapo, ¿sabes? Ahí está Johnny, con más colegas, conoce a todos los skaters, loco. Vamos. El jabalí ha ido a por más caféses que hoy hay que despertar. Y sí, aquí, aquí. Y aquí lo hace. Johnny, oye, ¿qué tienes aquí montado, tío? Enséñame. El Loco. Tío, con escenas, con todo... ¿Pero qué locura es esto? Muy pro, tío. Me cago en ti, eres un puto pro. Bueno, sí. no, yo qué sé. La YouTube, madre. tío, está todo en YouTube. Y ahora vamos a empezar directo, ¿eh? Ahora empezamos directo, vale, sí. Vale, empezamos directo en tu canal, que dejo el link aquí abajo para que todo el mundo se vaya siguiendo, suscribiendo. Y aquí, mira, en seis minutillos, we are live, motherfuckers, starting soon. <risa> Durmiendo a la puta vista, la Sony Alpha 7. La maleta, todo digo No te han robado Valentí porque no han querido Sinceramente Pero bueno, tengo que decir que la maleta La tenía pillada con la Con el cable con... No, con el brazo Tenía ah, el, el brazo, brazo puesto dentro de la... del de la asa Y entonces pensaba, bueno, muy mal se tiene que dar para que se lo lleven lo que pasa es que. Sí a ver, lo que... bueno es que si a ti te roban, tú sales corriendo y le pillas. Eso sí. Yo no. Y, le, y, y quizá un puñetazo le cae. Y, <risa> claro, qué bueno. Pero bueno, eh, sí, sí, ha, ha venido ventolera por la noche y me han quedado las cosas a la vista. Al aire. Que no lo tenía previsto esto. Tú, una pregunta, chat. Os voy a pedir la verdad. Vosotros que me conocéis desde hace mucho ya. Me veis cara de sobao, ¿no? Me, ve... me veis cara de sobao. A ver, ahora os contaré cómo ha sido la noche. Pues yo esta mañana os he contado. Hostia, la noche ha sido so far so good. Y es verdad que muy bien, muy bien, mucho. De hecho, mucho mejor de lo que me pensaba. He dormido más, he estado más tranquilo, uh, he descansado más. Pero claro, es verdad que no es lo mismo dormir en tu casa, o incluso en una jaima, o incluso en un saco de dormir en un campamento, que dormir... In the street, bitch, mode fuca. Entonces, eh, eso por un lado, luego, ahora ya empieza a pegar rasca esta hora. Eh. Sí. Hostia, claro, como estamos a la sombra y tal, pues ya empieza a pegar rasca. Es verdad que ahora hace sol, pero claro, donde estamos nosotros, hay sombra y un poco de ventecillo, entonces hace, hace fresquiviris. Entonces, ¿qué hace aquí el jabalí? ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver, <risa> si no visteis el directo… Uy, me viene otro cuesco, me lo voy a aguantar. No, y… tíratelo, tíratelo. No, no, no, Johnny, créeme. Créeme, por pues no, favor, que... me voy, tíratelo. Voy, no. a volver, ya voy a poner. Ya ordenador de paso. ¿Sí? Va, un vale. Venga. Pero apártate ya, tío. Que, que, viene, que viene, que viene, que viene. Cuidado. ¡Epa! Perdón. ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, uh. Hostia puta me voy a poner esto como para que parezca que es una identidad que no se puede desvelar quién es la persona que está hablando A mí ni me dijo que venías y, y me sonaba Valentín San Juan, trialeta no sé qué, cuando te he visto ya me, de los TikToks y de todo eso, <risa> de los vídeos Oye, porque sí. tú le dabas al tri. Yo le daba al tri, sí eh, Distancias estoy... olímpica y sprint. Spring, sprint, sprint. Eh, el triatlón escolar de Madrid. Muy bien y tú conoces a Johnny de verle por aquí a full Johnny de, de, de que patino aquí Hostia. De siempre estando aquí en la plaza Que nos cuida la plaza, no la tiene limpia y todo Y o es sea que... <risa> la vigila, ¿no? <risa> no la vigila, por la, la noche vigila. Vosotros sí, sí. Le, le animáis durante el día Y él durante sí, la noche sí, sí, hace sí, la, sí. la vigilancia Sí, sí, sí ¿Y cómo, cómo fue las primeras veces? ¿Cómo, cómo empezasteis a hablar? ¿Cómo... Joder, pues eh, de... Johnny siempre está currando ahí En, ese, en esa sí. ventana Sí, sí, ese y... es su setup, claro y de venir aquí hablando eh, Se llevaba muy bien con Paco Y yo me llevo muy bien con Paco Y empezamos a hablar y es que Johnny es un tío de puta madre Y nada, un saludo para los chavales del Infinity Grande, Infinity. Infinities Oye, y tu padre corredor también, eh Sí, mi padre atleta, sí, sí, 100%, 100%. grande Jabalí, el Paco y el Manu ¿Vale? Ahí los tenéis Al team, al team eh, Para los que no lo sepáis eh, Paco y Manu eh, son las personas que me ayudaron con Twitch cuando empecé son las personas a las que le pedí consejo Manu fue con quien me configuró el primer streaming eh, Paco me pagó los dos primeros meses de la línea de teléfono de hecho mi línea de teléfono, desde que estoy haciendo ahora mismo datos está su nombre todavía, ¿sabes? Tranquilo Paco, que ahora puedo pagar, ¿eh? no te preocupes. <risa> Y eso, así que eso va a ser el... el Oye, Johnny, una pregunta. Uh -huh. Tú no, no serás vegano, ¿no? <risa> bueno, poquito. <risa> un, po, un, po, un poquito. Un poquito. De 9 a 12 por la mañana. Ah, bien. De, de entre comidas. Y míralo, ya se está plantando en su sitio Con dunita Setup habitual Y Telefurgo, Telefurgo no patrocina Este espacio Las cosas del jabal Oye, antes has contado Que hay una cosa que te salvó la vida Que fue, bueno, que te salvó Que te cambió la vida, que fue el fogoncillo El camping gas, sí A ver, yo cuando... Bueno, os lo cuento vosotros también, ¿vale? Eh, yo cuando me quedé en la calle, pues... Los dos primeros años estuve comiendo solo frío, ¿vale? Eh, embutido, pan, tal... Con lo que esas digestiones hacen, lo que engordas y todo eso Y fue pues que... Un día estaba mirando en Amazon Y me encontré un camping gas por 20 euros Y sus bombonas por 3 euros Y dije, pues lo voy a pedir, a ver qué tal lo mejor que podía hacer desde que estoy en la calle es no solo también por comer caliente y hacer una mejor digestión y todo eso sino también por la economía, ¿vale? porque comprarte un café en la calle son 1,50 o 2 pavos y comprarte un paquete de café y una cafetera a la larga ahorras más, ¿no? Entonces, yo ahora me gasto a lo mejor 25 o 30 céntimos por café al, eh, al día y antes me gastaba 5 euros en café o 4 euros en café todos los días, ¿sabes? Entonces, eh, la verdad que el tema del camping gas ha sido un acierto. Y bueno, y lo del café también. Familia, estamos aquí en directo con Johnny, aquí está el Jabalí y Johnny y, y ha venido Johnny. a vernos Mauricio. Mauricio, ¿eh? Mauricio. Hola. Es venezolano, venezolano, de Caracas. Sí, de Caracas. Llevas cuatro años aquí. Cuatro, casi cuatro años. De y aquí tu vivir. familia está allá. Está allá. Sí, sí. Y la situación ahí está jodida, ¿eh? Sí, allá, bueno, allá hay que, como dicen aquí, hay que jugarse la vida. buscarse la vida allá y, y buscar sobrevivir. ¿Y que poco a poco va a intentar traer la familia para acá? Sí, mira, es lo que uno quiere buscar con este, con este país de España que nos ha ayudado bastante a muchos venezolanos, muchos latinos. Bueno, este, lastimosamente tenemos esa situación allá en Venezuela, y bueno, tratamos poco a poco de ayudar, de, mira, de colaborar, porque aquí venimos solos, ¿sabes? Yeah. Y la única familia que tenemos son otro amigo que viene de Venezuela ya yeah. y nos ayudamos. Esa es la familia que tenemos aquí, porque nuestra familia está en Venezuela. Lastimosamente uno tiene que ir aquí, luchar, luchar, luchar y buscarse amigos, compañeros... Mira, necesito una bicicleta, necesito un bolso, mira, ayúdame con acá, ayúdame con esto, estoy averiado, ¿sabes? Búscame un piso. Y de hecho tú te enteraste que estábamos aquí por un amigo venezolano. Exactamente, por Gabriel que nos hizo. mira, mira, está un amigo tuyo, ciclista, ¿quién? Y me mandó la foto y bueno, me, me vine enseguida para acá con mí y me vine enseguida a verte. A ver, muéstrame la foto. No, mira, mira la ya te voy aquí. a mostrar la foto, mira. Ya les voy a buscar la foto de una vez para que la vea. De verdad que con este compañero, a lo mejor está viendo ahorita en Twitch, no sé si Gabriel está claro. ahorita. Ya le voy a decir que venga, eh. Mira la foto, eh. A ver, espérate que la Ahí está. Nos ¿Verdad? la hemos hecho hace media hora. Sí. Y oye, ¿por qué te has venido? Mira. Tengo sin exagerarte siguiéndote hace 6 años. Toma. Desde que yo me vine a Venezuela ya te veía con tu crecer de youtuber, cuando competiste a BH, Hostia. cuando estabas poco, poco creciendo, cuando tu primera Ironman, bueno, tus situaciones difíciles, altos, bajos, la competencia con tu hermana. Hostia. Mira, yo he hecho los deberes contigo, oh. tú me preguntas de tu vida y te la digo <risa> bueno, <risa> al dedillo. Pues, al dedillo Hostia. me la sé. Te vengo siguiendo hace mucho tiempo, de verdad que Mauricio, es un tío. honor, de verdad es un honor, no, hombre. El honor es mío compartir un rato de charlita y no, que vengas y nos, mira, hostia, nos, nos das fuerza, de, de verdad Mauricio, que, mira, gracias, que cualquier venezolano ciclista, es más, ahorita le voy a escribir a un amigo para ver si se que se está terminando de currar, tu, de ¿vale? trabajar, a ver si se viene. Venga, claro que sí. Para invitarlo para que se venga alguna vez, ¿eh? Bueno, en estos países desarrollados, por ejemplo España, este, yo lo estaba comentando con muchos amigos, que todo está en la mente que tú progresas de acuerdo a tu ímpetu, si tú tienes la posibilidad de, de, de surgir, lo puedes hacer en estos países desarrollados, que todo está en tu mente, y lo puedes hacer, si tú no quieres hacer nada, mira, no haces nada, pero si tú tienes como el ímpetu las ganas de hacerlo, de que mira, voy a intentarlo, ve a gente que te ayuda, que, tiene, que te ven las ganas, lo puedes hacer, mira, yo llegué aquí sin nada, llegué a prácticamente, mira, con un primo de mi esposa que me ayudó y poco a poco fui surgiendo, ahorita tengo tres bicicletas, compito mira, trabajo, estudio y mira, y llegué y gracias a Dios a este país desarrollado que... y con mis ganas, porque de nada vale que tú tus ganas, tu ímpetu no, no lo tengas y que... mira, no quiero, no, no quiero hacer nada, no, no, no, no a estos países hay que aprovecharlo y, y comerse el mundo, de verdad hay que comerse el mundo aquí en estos países, de verdad que sí Grande... Sí, sí, hay que hacerlo, ¿eh?